Me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu de a poco me mostraste un cielo. Estamos felices, ¿sí? Jesús llegó a tu casa, comió contigo, vino a salvación a tu casa, es todos los días, hermanos queridos, no olvidemos que todos los días viene a tu casa, todos los días llega la salvación a la casa, llega a través de esta palabra, llega a través de, de un mensaje de alguna persona, de un grupo, de la Eucaristía, ahí llega la salvación a tu casa todos los días, esperemos que podamos abrirle la puerta al Señor y recibirlo, y veamos ¿eh? veamos hoy día que el Señor nos va nos va ayudando con su palabra a ser cada día mejor ya lo vimos el otro día que no nos deja solos, no nos deja guachitos y no nos dice usted hagan lo que quieran no él nos va dando y mostrando el camino, y hoy día en Lucas 6 27, como subtítulo escucha, escucho yo también Amor a los enemigos. Y nos dice la palabra. Pero a ustedes que me están escuchando, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que odian. Bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Palabra de Dios. Palabra de Dios <ríe> Hay palabras que uno dice ¡Ay, qué linda el tiro! Y hay otras que mmm, un poquito Y no, esta no la escucho esta no, Todas, hermanos queridos Porque esta palabra que es viva Que hemos dicho y eficaz Me ayuda porque me corrige Me ilumina el camino Me dice que estoy bien Me da las almas Para seguir adelante Y aquí me dice Pero ustedes que me escuchan Aman ah, a su enemigo, háganle el bien a los que los odian. Son diferentes, ya a lo mejor un día vamos a ver, pero el amor que dice: ¿Cómo llamar a mi enemigo? Si yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos. Perfecto. Son diferentes. El amor de tu hijo, el amor de tu esposa, el amor de tu hermano, el amor a tus amigos. No es el mismo amor, es el amor, pero diferente. Con el enemigo también es amor. ¿Qué significa? Que si ese amigo. El, que era amigo ahora pasó a ser enemigo bueno necesita algo ahí vas tú y que si sabes tú que está dentro de tus posibilidades de ayudarlo ayúdalo eso es mostrarle no me hizo tanto daño que nada con él no me hizo mucho daño pero mira en este minuto necesita algo que yo le puedo dar que yo le puedo ayudar voy y vas a ver que lo vas a hacer con amor señor yo no puedo, me cuesta, pero acompáñame tú. Y vas a ver que Él te va a poner palabras en la boca, va a llegar y le podemos decir, Señor, llega allá donde esa persona, llega tú allá, y tú estás ahí, y nos compartimos. Y a lo mejor es el momento de que esa enemistad, eso se acabe y vuelva a renacer. Y lo que dice también, oren, oren por los que los calumnian Orar, hermano querido, la oración es la mejor medicina, es lo mejor. Cuando te hagan mucho daño, te hagan daño, tú sencillamente ora. Cuando te estén hablando fuerte, cuando estén diciéndote cosas, tú, Señor, ayúdalo, Señor, perdónalo, Señor, no te conocen, Señor, llénalos de tu amor, Señor, les falta tu amor. Y mientras ellos te dicen brutalidad, tú estás orando, no te va llegando, todo lo contrario, les va llegando a ellos esa paz que necesita. así que Señor ayúdame a amar como tú amas a todos, sin distinción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 a besar la sandalia de sus pies, a tocar el borde de su manto, a sentir su amor pura. Mas mi alma se inclina en su presencia y le dice, Sálvame Jesús de Nazaret. mi cuerpo manto a sentir su amor cubriéndome ya mi cuerpo está libre de la lepra y no sé cómo voy a agradecer más mi alma se inclina su presencia y le dice, Sálvame Jesús de Nazaret.